Eh, señorita, ¿se viene la última etapa de la Titan Games? Si sí, antes de empezar te hubieran dicho que llegaríamos el último día, que estaríamos enteros, que nos habríamos reído, que habríamos ganado dos etapas, que iríamos segundos, que no nos habríamos hecho daño. ¿Te lo hubieras creído o no? no sí, pero me lo hubieras creído. <ríe> pues, no es que hoy, pero vale la pena. Vale la pena esa experiencia. Vale la pena... Sí, una cita de vamos ser, vamos y aunque, todos, sea, de ser que, por exigente que sea, es algo que uno aquí nunca a olvidar. Y aquí estás, evidentemente es la tu historia está personal, porque va por, a ser lo mismo, hoy empiezo por, por una nueva vida como siempre Es y mutua, no. es mutua, así que lo hemos hecho muy fácil, eh, nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho, y es la primera de muchas, así que... A ¿Ah, por ello, la ¡viva la berraca colombiana! No, hay, hay ganas de. Es que tenemos ganas de llegar a la piscina, ¿no? <risa> venga, venga. Es la recompensa, ¿no? La sí, tío. Hostia. Y las cervecitas, Uf. y las visitas. Tú, cuando estábamos en el día uno, parecía imposible que ya se acabaría esto, pero ya está, ¿eh? ya se acaba. La verdad es que es muy duro, pero también es cierto que los días pasan rápido. Sí. Y se agradece. Pero bueno, no te das cuenta y vuelves a estar. Encima de la bici, tragando polvo Oye, llevas cuatro ya Y varias victorias ¿Vas a volver o no? Pero, no te voy a engañar Ahora no es, una, no es un buen momento Para preguntar esto Uf. Mercy. Uf. Hostia, salvada guapa, ¿eh? Se me ha sacado la radera. Uf. Hostia, y no había piedra grossa, eh. No sé en qué me he enganchado. Hostia, chavales. Salvada guapa, porque vamos por una zona muy pedregosa y yo creo que no sé, tío, me ha dado la sensación que era el pedal derecho que al estar abajo se ha enganchado con una piedra porque lo suyo, para que se me levantara tanto de atrás, tiene que haber sido la rueda de adelante, pero no he visto ninguna piedra grande adelante, ¿sabes? La ha enganchado una piedra por detrás y te ha hecho saltar para arriba. Ah, por detrás, de ¿eh? Es que he visto que saltaba y digo, pero si no la he visto por delante. Pero ha saltado mucho. Flipa. Eh. No, no, yo me he visto con el culo al aire y, las, y girando el manillar. Digo, ¡uh! Y. Hostia, salvada buena. ¿Qué, has visto también o qué? La Pero ¿qué ha pasado? Ha una saltada, Pero ¿per a darrere, o qué? Sí, sí. Hostia, pasado? Me ha no le viste. y se ¿Pero por no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ha no, la no, de radera, tío. no, no, no, no, no, no, Sí, pero, tranqui, tranqui, tranqui. No, hombre, no. Me debe una cerveza, eh. ¿Qué? Ahí te empujé de hombro, eh. Uh, si solo es una mosca. Uh. bajadita técnica aquí izquierda grande izquierda derecha ahí a perseguir a perseguir ahí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 en uh, uh, uh, uh, uh. Bien. Uh, uh, uh. Bien. Aquí está el grupo. Uh, uh. Bien, bien, bien. Bien. Uh. Estamos llegando ahí al grupo. Uh, uh. Bien. Lo bueno es que han intentado arrancar solos y ahí solos lo van a tener jodido porque a nivel de mirar a Gira Edu ya ve que estamos aquí y yo creo que va a aflojar. Ahora es viento de cara, vamos a entrar ahí a ese grupo antes de que nos vuelvan a arrancar. Uf, uf, madre mía, otra otra jugada de ajedrez, eh. En el puerto han visto que yo estaba con Melcio y ¡pam! Han intentado ahí. Oh, grande money. Bueno. Oh. Pues. Bien, eh. Bien, bien, bien. se nos vayan mucho porque si no intentarán cargar e irse, cargar e irse. Entonces tenemos que cargar rápido y arrancar con ellos, que si no va a ser un problema. Venga, avituallamiento, avituallamiento, avituallamiento Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga. No. Vale, tira, tira, tira. Vamos con ellos. Hostia. Voy seco, eh. No, hay que parar no, vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Bueno, hemos tirado el segundo avitallamiento ¡Buah! No han parado los hijos de perra No han parado Van a ir hasta el final sin recoger agua Y yo voy seco Ahora no pueden enterarse que yo voy seco Porque si se enteran que voy sin agua Van a apretarnos todavía más Entonces... ¡guau! Uh. Bueno señores, 40 kilómetros sin agua. ¡Qué jugada, loco! ¡Qué jugada! Se han pasado el segundo habituallamiento sin cargar agua. En el primero ya no habían cargado. ¡Uf! Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? ¡Guau! Menudo mazazo, chaval. 40 kilómetros de etapa y el jabalí lleva ya 10 kilómetros sin agua. Venga. Bueno, han jugado bien, ¿eh? Esta no me la esperaba. Me esperaba todas, menos esta. Cuando he visto que en el primero no paraban, digo, vale, esto es que paran en el segundo, en el segundo cargarán y en el tercero no pararán. Entonces, estos cabrones no pararán ni en el segundo ni en el tercero. Hijos de puta, nos la han liado. Nos la han liado, chaval. ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¿Cómo nos la han liado? ¿Cómo sabían que hoy íbamos a rodar juntos como sabían de cada etapa que el jabalí cada día les dice eh, yo ya voy seco oh, o Vamos a intentarlo, tú. Vamos a intentarlo, va. Va, asomir. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bye. Mm -hmm. García ya está bien siguiendo con esa, esa piedras, felicitando a todo el mundo. Santi, qué emoción, qué alegría. Hoy, hoy soltamos el ¡La historia, la historia! Hoy es el día más feliz, evidentemente. Para todos, porque ese día la no ha llegada. Han llegado Mónica Juliana Calderón y Valentín San Juan.